Ahora sí, Gabo. Primero, mi Gabo, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder tener esta charla. Muchas gracias, Gabriel. Es un verdadero honor para mí que tú estés del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Gabriel. Siempre un placer, David. Muchas gracias, Gabo. Yo he tenido, eh, he tenido el gusto de hacer, durante los últimos tiempos sobre todo, muchas entrevistas que fueron charlas muy agradables. Pero créeme que esta es muy especial, muy especial por, por quien eres, muy especial por lo que yo eh, siento como amistad por ti, lo que yo siento como agradecimiento por ti, por lo que hiciste por nuestros enfermos. En fin, es una charla muy especial esta porque tú eres de esos hombres que México tiene y debería ver más como tú. Yo te agradezco mucho, Gabriel. Bueno. Eh, Quizá lo más importante de todo esto es que tú entiendas que esta charla es de cuates y que, por supuesto, tú puedes explayarte en lo que tú quieras. Gabo, por favor, preséntate. Compártenos quién eres, a qué te has dedicado en la vida y con quién compartes tu vida. Bueno, soy Gabriel Cortés Gallo. Soy un leonés. Nacido, un, guana, un leonés guanajuatense, nacido en Veracruz por circunstancias y que eh, he radicado en uh, León, Guanajuato toda mi vida, formación, de formación primaria, secundaria y preparatoria, de la asallista, eh, médico, cirujano y partero, así dice mi, así <risa> dice mi título, eh, en la Universidad de Guanajuato. Orgullosamente, UG. Y, y mi familia está uh, configurada por Marta, con quien ya llevamos compartiendo 46 años, casi 47 ahora. ¡Guau! Wow. Ahora en, en diciembre. Y tuvimos tres hijos, cuatro embarazos. Uno, uh, infortunadamente, uh, se perdió, un aborto. Y, y tres hijos, dos de ellos médicos, uno de ellos pediatra, como yo, y el otro dedicado a la salud pública. Y uno, un tercero, que, eh, el más pequeño, que cuando le preguntaron que si, que si iba a ser médico, eh, dijo, no, yo ya estoy curado. Sí, es correcto. Yo tuve oportunidad de charlar con tu hijo hace unos días y me decía eh, en una anécdota que le pedí que me contara que pues desde muy pequeñito te acompañaba a tus jornadas de trabajo y que aprendió a vacunar polio desde muy chiquito y que bueno, evidentemente tú le ibas asesorando, cuidando, eh, indicando qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y esa fue una de las anécdotas que me cortó que Me contó, perdón. La otra fue que cuando te dijo que quería ser epidemiólogo, tenía un miedo terrible. Un miedo terrible. Dijo, no, yo no le quería ser a mi papá. Y de repente me dice mi papá, te felicito. <risa> y entonces dice, todo cambió porque ya me sentí más, más cobijado, ya sin tanto problema. Maravilloso, maravilloso, Gabriel. Eso es un tema maravilloso. Te felicito por casi 50 años de matrimonio. Por Dios. Sí, ¿No tres años completos no sé cómo se llaman esas bodas a los 50 años, pero son muchos años. Bodas de oro. Felicidades, felicidades. Es, es, un, es un titipuchal de tiempo y eh, lo que me indica no solo que, no solo que tienes una vida plena con tu familia, sino que la dama que te acompaña en tu vida ha sido una verdadera pareja para ti, un verdadero complemento que extraordinariamente ha seguido tu paso. Muchas felicidades, Gabriel. Muchísimas felicidades. Eh, hay eh, algo que yo entendí desde que te conozco. Te conozco hace muchos años y he comprobado el trabajo extraordinario que, asiste, que hiciste por México durante todos esos años. Y me quiero referir específicamente a sus enfermos, y a los que tienen que ver con nosotros los, los enfermos con padecimientos raros. Eh, tú fuiste un, un bastión para todos nuestros temas. Yo le dije a tu hijo, ¿sabes cómo entiendo a tu papá? Tu papá es el caballero de la salud. Así le dije, tu papá es el caballero de la salud. Es un tipo extraordinariamente, extraordinariamente, extraordinaria y genuinamente nació para ser médico. Es un extraordinario hombre que puso a disposición, de la causa de muchos, su esfuerzo, su conocimiento y salvó muchas vidas. Eh, permíteme preguntarte, ¿nos puedes relatar de manera breve acerca de tu paso tan brillante por la medicina, la academia, las instituciones de salud y especialmente por el tiempo que estuviste en el Seguro Popular? Nos gustaría mucho que nos contaras eso, Gabriel. Y, eh, yo me gradué como médico cirujano en eh, 1968 en la Universidad de Guanajuato y en 1973 por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Seguro Social, en el Hospital de Pediatría del Seguro Social. Me hice pediatra y trabajé en la institución, en el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta... 1990, desde 1973 hasta 1990. Y, y tuve la oportunidad de, de ejercer ahí la pediatría, sí. la pediatría clínica, sí. en el área de urgencias pediátricas y luego la administración eh, en el ámbito de la docencia y, y la investigación. Eh, tuve oportunidad también de... de Conocer la administración de los servicios de salud en el seguro, en el seguro social, eh, apoyando al jefe de, de servicios médicos en ese entonces. Uh -huh. Trabajé en, la, en el seguro social, te comentaba, hasta 1970 y a partir de, de perdón, hasta 1990 y a partir de 1990 me reincorporé como profesor de tiempo completo a la Facultad de Medicina de León de la Universidad de, de Guanajuato. Eh, ahí estuve como coordinador de posgrado. Y luego tuve una oportunidad maravillosa en la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato, de eh, la dirección del Hospital General, el Hospital de la Secretaría de Salud, más grande de, de del Estado. Y, y, y de allí, Carlos Tena Tamayo es un tipazo, no sé si lo llegaste a conocer. Sí, sí, cómo no, sí lo conozco. Lo, Carlos sí, lo conozco. Tena, eh, eh, un día me llama, a, a, andaba yo en un congreso en, en, en uh, Oaxaca, y ya estamos entrando en el terreno de las anécdotas. Sí. Eh, y me llamo por teléfono y me dice, doctor, tengo uh, uh, una, una plaza vacante en, en Conamed eh, eh, como director de área y me gustaría que usted la la ocupara. Yo, yo la verdad, yo estaba, estaba muy, muy, muy inquieto porque... Pues porque aquí tenía, aquí en León tenía, además de, de mi trabajo en la, en la Universidad de Guanajuato, además de, de, de, de, de mi consulta privada, que tenía mucha consulta en lo, en lo privado. Y le comento a Carlos Tamayo le digo, tú me hablaste y, y, y como relatan de Jesucristo, deja todo y sígueme. Y ahí voy, ahí voy, dejando a mis hijos y a, a, a Marta aquí. Gabriel ya había terminado, estaba haciendo la especialidad. Ricardo estaba terminando la, la carrera. Y Martín estaba todavía en, en, el, en, en el estudio, en el, en el tecnológico de Monterrey, pero me fui para allá. Tuve trabajando tres años ahí en, la, en, la, en CONAMED y, y la verdad, una experiencia muy, muy, muy buena en términos de relación con expedientes. Yo nunca tuve trato en CONAMED, nunca tuve trato, trato personal con, con quien se quejaba. Todo mi asunto era el análisis y la dictaminación de casos a través del expediente, del expediente clínico. Sí. El doctor Ángel Córdoba Villalobos, también de aquí de León, también de la Universidad de Guanajuato, eh, eh, nos encontramos en una fiesta y me dice, oye Gabriel, pues tú estás ahí en México, ¿verdad? Fíjate que tenemos necesidad de una persona con tu perfil en la dirección de servicios médicos de la Cámara de Diputados. Y ahí voy a la Cámara de Diputados. Otra experiencia fenomenal. Sí. ya lo creo. Iniciando oh, los asuntos del Seguro Popular, eh, pues apenas, apenas estaba iniciando el Seguro Popular en, y me invitaron a, a, a organizar el Seguro Médico para una nueva generación, luego llamado Seguro Médico siglo XXI. Sí con una tremenda responsabilidad de, de administrar un mundo de recursos financieros. Sí. 2.500 mil millones de pesos al año, sí. durante seis años. 15 mil millones de pesos. Sí. No nos gana uno. ¿y? ¿Mandé? No nos a... gana uno el fin de semana. No. Fíjate que... que, que, que nos sentamos. Yo, yo había tenido alguna experiencia también en, en, en la en la en, en, direct, en la, la dirección de Academia Mexicana de Pediatría, del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, de la Federación Mexicana de, de Centro Occidente de Pediatría. Y, y, y, y había adquirido alguna visión más o menos amplia de lo que, de lo que era la salud de los niños en el país? Sí. Porque no es lo mismo dedicarte a una consulta privada y atender, atender personas que, que, que atender decenas o centenas ya o millones de, de, sí. de, de personas, hacerte, hacerte responsable. Y, y, y nos sentamos con un amigo, un amigo y yo, a, a, a pensar, ¿qué se podría hacer con ese dinero? Sí. Y lo primero que se nos ocurrió fue, todo para los menores de 5 años. ¿Y qué era todo? Pues, todo aquello que no estuviera cubierto por la parte general del Seguro Popular, tanto la vertiente de primer nivel y de segundo nivel, como la vertiente de gastos catastróficos que cubría el tercer, tercer nivel de atención. Y así surgió. Me reuní con Besta Richardson y, y, y, y pensamos, pensamos que cómo invertir en la salud de los niños y no hay mejor inversión que la prevención. Entonces había dos vacunas que no estaban cubiertas en el sector salud, que era la vacuna de neumococo y la vacuna de rotavirus. Y fue una de las inversiones eh, eh, fundamentales el primer año mientras generábamos las reglas de operación del seguro médico para para una nueva generación. Sí. Y empezamos a, a, a, a definir qué era lo que no cubría, qué era para los menores de, de, para los menores de cinco años, qué era lo que no cubría el resto, la otra parte del seguro popular. Y una de las cosas, por supuesto, las enfermedades raras. Sí. Es Había otra idea también que no se pudo concretar, hablando de enfermedades raras. Que, eh, que era ampliar las pruebas de, detección, de detección temprana, detección oportuna de enfermedades raras. No pudimos, por razones más que nada tácticas no técnicas, porque era posible hacer las pruebas, pero no, no, no pudimos encontrar el camino Okay. Por dónde canalizar. Hicimos algunos, algunos estudios de, de, de, de, de, de, de, de, de detección a través de la Universidad de, de Nuevo León con mucho éxito, sí. pero finalmente no pudimos. Y solamente se amplió de, de, de una enfermedad o dos enfermedades que eran las que se detectaban a, a seis enfermedades. Eh, ¿Verdad? Y, y, este, y, y pues eh, en eso consistió el trabajo, hacer, hacer eh, objetivas las reglas de operación para que, bueno, para todo el mundo quedara transparente qué, cómo, cuándo, dónde y con qué. Seguro. Y, yo, y eso fue. Perdón, Gabriel. Yo recuerdo muy bien, muy bien el paso que tú tuviste en el Seguro Popular y que coincidió con nosotros, coincidió con nuestros tiempos y nuestras necesidades y demandas, porque seguramente seguramente te acuerdas, o a lo mejor el recuerdo no es tan preciso, pero eh, yo tengo muy claro el día, el primer día que te conocí, estaba yo parado diciéndote, es que esto, lo otro, aquello, y estaba yo parado, y me dijiste, siéntate por favor, tenemos tiempo, siéntate, siéntate para que, me, para que podamos entendernos correctamente. Yo, yo, yo soy hiperactivo, entonces eh, pues me senté y, y te dije, es que tenemos esto más esto, más esto, más esto, más esto. Y me acuerdo como si fuera que me dijiste, sí, pero vamos por partes. Así me dijiste, vamos por partes. Eso le refería a tu hijo, porque le comenté, el día que yo conocí al caballero de la salud, lo primero que me dijo es, a ver David, siéntate. Y vamos a hablar con calma. Tenemos tiempo. Te estoy atendiendo con tiempo. Eso no se me puede olvidar. Y algo que, por supuesto, para nosotros ha sido muy importante es que en el tránsito que tú tuviste por el Seguro Popular, no solo salvaste cientos, miles de vidas con las acciones que generaste a favor de los que más lo necesitan. No solo enfermos con padecimientos raros, muchos. De manera personal, eso se lo comenté a tu hijo, yo, te, yo de manera personal te solicité treinta y tantas veces, Gabriel, necesito que hagas algo por esta personita, por esta otra personita y por esta otra personita. Esas treinta y tantas personitas de diferentes estados del país, todos hoy viven, Gabriel, y viven dignamente, con una condición que les permitió históricamente poder tener la oportunidad de una vida no solo con salud, también con dignidad y con respeto. Y eso tú lo hiciste posible, y eso a mí no se me va a olvidar nunca, porque te dije, oye, cabrón, necesito que hagamos esto. Y me dijiste, a ver, dame los datos. Pues son esto y esto y esto y esto. David, lo voy a hacer. No, no, pero habla ahorita, Gabriel, háblales ahorita. Y, y a veces agarrabas tu teléfono y decías, a ver, ¿qué está pasando con esto y aquello enfrente de mí? La solución a esos problemas, en todos los casos, fue la pertinente gracias a tu colaboración estupenda. Uno de los recuerdos más gratos que tengo de ti dentro de los muchos gratos que tengo es este, esta templanza que tú tienes para tratar los temas. Eres un hombre de templanza. Eres un hombre que da paso firme cuando es necesario, que da calma cuando se requiere, que in, in, inserta esta eh, cápsula de velocidad cuando es necesario. En fin, siempre eres muy asertivo. Yo que soy tan inquieto para algunos temas. Cuando salía de las reuniones contigo, le decía a los interlocutores que me preguntaban, ¿cómo te fue en la reunión? Siempre les decía, oh, ese cabrón Gabriel es a toda madre, es a toda madre, porque todo, todo me dijo sí rápidamente, todo empezó a hacerlo, todo fue muy bueno, todas las reuniones eran muy buenas, Gabriel. Te lo agradezco mucho, porque a la distancia, no solo aprecio que fuiste un funcionario de primerísimo nivel, he tenido oportunidad necesariamente de hacer comparaciones, Fuiste un funcionario de primerísimo nivel que tuvo bajo su mando, como tú dijiste ahorita, un titipuchal de lana. Hiciste lo correcto, lo hiciste a tiempo y si no hiciste más, fue por, como tú dijiste, no se pudieron dar las cosas de manera correcta. Pero yo te quiero agradecer a nombre de tantos niños que salvaron su vida el esfuerzo que pusiste en cada una de las peticiones que yo extendí en tu escritorio personal. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias. Gabo, tu brillante carrera en la academia y en la formación de muchos mexicanos de bien ha sido estupenda, eso siempre lo digo. Tú llevaste el juramento hipocrático hasta las últimas consecuencias. Por favor, otra vez, déjanos conocer más. Relátanos un pasaje de tus años como mentor de nuevas generaciones de médicos. Por favor, Gabriel. Como profesor de la Universidad de Guanajuato... Sí. Eh, trabajaba... Eh, fui profesor de la Universidad de Guanajuato desde 1978. Cuando, cuando trabajaba en el, seguro, en el Seguro Social. Había posibilidad de, de, tener, de tener el trabajo clínico y simultáneamente eh, dedicarte a la docencia. Y tenía grupos de pregrado, de, de clínica, que daba la clínica, sobre todo había algo que a mí me, me apasionaba, que era los problemas de deshidratación, que ahora se tratan con suero oral. En aquel entonces los tratábamos con, con sueros intravenosos. Uh -huh. y, y, y tuve también la oportunidad en el Seguro Social, un, una maravilla de institución, sí. de, de iniciar las especialidades, las especialidades médicas, las, las eh, especialidades básicas también. De, las las, las básicas, las dos, porque yo trabajé ya ya en, eh, aquí en, en, en, en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el Hospital de Pediatría, me quedé un par de años a trabajar sí. y, y me dediqué a la medicina interna, a, a, a la medicina interna, del, a la medicina interna uh, de, de, de, de, de los niños. Ya acá, ya acá en León, estuve algún tiempo en el, en el ámbito de, de, de la práctica clínica, pero más en la docencia. De hecho, yo me fui, yo me vine a León, Guanajuato, uh -huh. eh, por una encomienda del, del, del doctor Ernesto Díaz del Castillo, un maestro de pediatría, de neonatología, eh, de grandes eh, alcances igual que, que muchos otros que, que si los menciono seguramente voy a omitir alguno que, que, que eh, fue muy importante eh, para mí eh, y, y iniciamos la eh, iniciamos la, la, la, la especialidades de ginecostetricia y de pediatría en el hospital de ginecopediatría aquí de la, de la clínica 48 me tocó el cambio de la, de, de la, de la, del Hospital General a, a, al Hospital de Especialidades de Ginecopediatría de, de aquí de, de León. Y me tocó también la fortuna de iniciar las subespecialidades. Mandamos a, a subespecializar en alergología, en toxicología. Algunos de nuestros alumnos que estaban saliendo de de pediatría y gente fenomenal. ¿Verdad? Este... Luego, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más te podría contar de mi carrera? Claro, es que, tú, tú me puedes contar muchas cosas, pero a, a mí lo que me parece sobresaliente, fíjate que en estos años, yo tengo, creo que algún día te conté, yo me dedicaba a las refacciones, Gabriel. Yo tenía tres refaccionarias. Eh, mi hermano tenía otras. Nos dedicábamos a los fierros. Todo lo que necesita un coche nosotros lo vendíamos. Eh, hasta el día en que me dijeron tus hijos. Ese día le dije a mi hermano, a ver, te vendo esto. Y me dijo, no no, no, no, no, no me lo vendas. O sea, no, no, es que necesito tiempo y dinero para mis hijos. Total que yo me moví de los fierros a el tema de los hospitales y he conocido a una enorme cantidad de personas dedicadas a la salud, eh, especialistas, médicos, pediatras, he conocido a mucha gente, y una muy importante cantidad me ha referido tu nombre. Una muy importante cantidad. El último que me lo refirió de manera muy amable fue Héctor Jaime, el diputado. Y me dijo, es mi maestro. Y le dije, Gabriel es mi cuate, cabrón. Es, Gabriel es mi cuate. Yo creo que no me creyó y por eso te puso en la línea para ver si era cierto sí, que sí, yo era tu sí, cuate. Sí, recuerdo muy bien la... Hijo, la, la chingada. Yo, yo creo que no creyó. Y, y cuando, cuando te escuché me dio mucho gusto porque hay presencias, hay personas, hay gente con una energía muy especial, Gabriel. Tú eres uno de ellos. Eres un cuate a toda madre. Y eh, lo, lo que me dijo Héctor Jaime es lo que me han dicho casi todos. Primero que eres un tipazo. Eso ya lo sé. Segundo, que eres el maestro de ellos. Eso me dio mucho gusto. Y tercero, algo que es muy importante, que eres un hombre leal, cabal y gran amigo. Así me dijeron muchos de ellos. Algunos me dijeron que eres un gran amigo, otros leal. otros. Héctor Jaime me dijo, no, no, no, Cortés Gallo, etc. Y, y, y le dije, es mi supercuate, Cortés Gallo. Bueno, yo entiendo, tú eres, tú eres un... Un caballero de la salud, como lo he dicho, y eres muy modesto. Hay un chorro de gente que te debe a ti justamente lo que tú me acabas de mencionar de tus grandes maestros, un reconocimiento enorme. Me dijiste, y eso habla de tu generosidad. No puedo decirte los nombres porque seguro se me va a ir uno, David, y no es justo. Bueno, todos los hombres y mujeres que me hablaron de ti me hablaron en los términos que te he conversado hace unos segundos. Un tipazo, eso me dijeron. Sé que fuiste mentor. De generaciones que hoy mismo en México son brillantes. Hombres y mujeres dedicados al tema que te dedicas. Brillante, Gabriel. Brillantes. Todos, todos ellos. Porque además de todo, aprendieron bien. Porque cuando aprenden de un maestro que sabe enseñar, pues es muy fácil replicar las enseñanzas. Eso a mí me queda muy claro. Tu propio hijo, Ricardo. Tú vas a ver la entrevista. Hay un momento en que se le rasaron los ojos de lágrimas. Cuando hablaba de ti, porque no solo te aprecia como su padre, te aprecia como un ejemplo de lo que un mexicano puede hacer por su país. Yo no necesito, no necesito saber más allá de lo que ya sé que tiene que ver con la experiencia de quienes han estado cerca de ti, porque evidentemente, evidentemente tú fuiste muy importante para una generación de mexicanos que estudió contigo, que ha sido una parte de los que te siguen actualmente todavía, como, como Héctor Jaime y como otros, y que pues a mí me da mucho gusto conocer al hombre del que se expresan también, y no solo conocerlo porque es mi cuate, sino porque trabajó en nuestras causas de una manera muy generosa y muy, muy, muy proactiva y efectiva. Eso es maravilloso, Gabriel. Tú, tú has sido un hombre que viviste desde que empezó tu tarea como un médico hasta que te retiraste la evolución del sistema de salud mexicano. Me has referido en dos ocasiones en esta charla eh, de las maravillosas oportunidades que tuviste en la vida, en tu vida profesional, pero también me has referido lo maravilloso que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y los eh, institutos de salud en México, algunos son extraordinarios. Eh, por favor, Gabriel, ¿cómo entiendes tú, desde tu perspectiva, no solo de médico, sino de hombre, la evolución del sistema de salud en México? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el sistema de salud avanzado significativamente. Le veo un grave problema. Y el grave problema es la fragmentación. Estoy convencido de que un solo sistema de salud, un sistema único de salud es indispensable para nuestro, para nuestro país, porque se requiere aplicar los recursos financieros de manera lo más eficiente posible. Claro, para tener un sistema único de salud, se requiere separar funciones, necesariamente. El, el Seguro Social tiene diversas funciones. Una de ellas es la, es la, la, la, la uh, provisión de servicios de salud. Y, y, pero estoy plenamente seguro que la unificación mejoraría la eficiencia. La otra cosa que estoy convencido también, y vamos, no se trata de establecer una polémica con el, con el gobierno federal, es que la federación es importante. La administración de lejos no funciona. La administración tiene que ser donde se dan los trancazos. Estoy de acuerdo, y donde estoy de acuerdo. se dan los trancazos es en, la, en las entidades federativas eh, ha habido una evolución formidable pero falta mucho por hacer estoy Muchísimo. de acuerdo estoy de acuerdo Gabo, eh, en lo que corresponde a lo que yo he vivido en, en la historia de mi vida en torno a los sistemas de salud y las gestiones que se tienen que realizar para que sucedan las cosas buenas para los enfermos, he observado cómo evolucionó en algunos puntos de manera muy importante la atención y los sistemas de salud en México. Simplemente con los enfermos lisosomales que son... Alguna vez me dijiste algo que a la fecha sigues teniendo razón y la tuviste desde aquel momento. David, tienes que tomar en cuenta que los lisosomales son la cereza del pastel de las enfermedades raras que atendemos en el Seguro Popular. ¿Eso te queda claro, David? Sí, porque ya sabes que hay, me dijiste, ya sé que hay muchos otros enfermos con otros padecimientos, pero bueno, ya entraron estos, David, y hay que darle continuidad a lo que ya tenemos y luego pensemos en lo demás. Yo he visto cómo el sistema de salud en México ha evolucionado. Hace unos cuantos días le decía yo a un colega tuyo de, de, de Alemania que que el sistema de salud mexicano, bueno, hoy, con la pandemia, que ha desnudado todos los sistemas de salud del mundo, el mexicano no podía ser la excepción, nos ha demostrado que nuestro sistema de salud está, tal y como dijiste, fragmentado, dividido, eh, apagado, anquilosado en algunos puntos, y que hoy, y lo digo con enorme respeto y consideración para quien refiera a este comentario una alusión personal, hay muchos funcionarios que hoy, tienen una muy buena intención, pero no tienen el conocimiento. Y eso es muy preocupante, Gabriel. Porque nosotros esperaríamos, no solo para los enfermos con padecimientos raros, sino para todos los enfermos, que el especialista que atiende a los mismos, el médico, sepa de lo que está hablando. Que los que administran... Claro. Perdón. Claro. No, no, no. Estoy, estoy plenamente seguro. Para hacer bien una cosa... Debes saber y saber hacer. Y eso te lo da tu formación académica y la experiencia. Seguro, Gabriel. Hace poquito ponía yo en, la, en las páginas de Pide un Deseo y de la Federación. Eh, para tener un diagnóstico correcto, se tiene que entender perfectamente el proceso de la enfermedad. Se tiene que entender perfectamente la comunión que tienes que hacer con médicos de otras partes que ya tienen experiencia en estos temas para que te retroalimenten con su información, con su conocimiento, para que tú no des palos de ciego. Porque si estamos permanentemente diagnosticando erróneamente, también estamos dando terapias erróneamente, erróneamente puestas a disposición de los pacientes. O sea, ha pasado en muchas ocasiones, mira, yo he tenido cuatro o cinco casos que me dicen es que durante seis años le estuvieron dando beta glucocerebrosidasa y este necesitaba la otra. Y tú dices, no puede ser, no puede ser. Bueno, de cualquier forma, como granos en el arroz, los negritos, yo diría que el sistema de salud mexicano, diría que el ISTE, que el Seguro Social, que el Seguro Popular, son instituciones que verdaderamente tienen una esencia increíblemente poderosa para los mexicanos que son instituciones de primerísimo nivel que deben de estar representadas en sus cuerpos administrativos y médicos por el personal más calificado que haya en este país. El Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las instituciones mexicanas han corrido, y lo tenemos que decir, con una especie de suerte de montaña rusa. A veces tienen al frente a alguien muy capaz y muy esencialmente bueno para el cargo y a veces tienen a alguien que no tiene la más mínima idea de las cosas. Cuando yo hablaba de los sistemas de salud hace tan, tan solo hace algunos años con los legisladores, diputados y senadores, todos coincidíamos en algo, Gabriel. El mejor sistema de salud que hay en México, vía entidad, es el de Guanajuato. Y no lo decíamos por ti. Lo decíamos por todo el trabajo que hacen tus guanajuatenses. Lo decíamos porque en serio el, el Secretario de Salud de, de, de, de Guanajuato llegaba y daba argumentación sólida, contundente y, y también no solo la argumentación, sino podía demostrarnos lo que estaban haciendo. Siempre que estuvimos trabajando no solo contigo, sino con otros que te sucedieron en el Seguro Popular, había problemas en San Luis Potosí había problemas en Zacatecas había problemas en Aguascalientes había problemas en Yucatán pero no había problemas en Guanajuato alguna vez le dije a Salomón Chertorisky cuando era comisionado y luego se lo dije a los otros comisionados a, a Daniel Karma todos les dije por qué no seguimos el por qué no clonamos el asunto de Guanajuato para los demás estados ojalá que fuera tan fácil David pero hay un, un, una suerte in, impresionante de inercias, de fricciones que no se pueden resolver. Lo que tú hiciste en Guanajuato, porque además cuando te saliste de acá, te fuiste para allá, sigue siendo una piedra de toque en la construcción del mejor esfuerzo, Gabriel. A mí me parece que el gobierno de la República, lamentablemente no lo hace, pero el gobierno de la República tendría que tomar o clonar los mejores ejercicios que se han tenido en cuestión de atención en salud en Guanajuato para reproducirlos en otras partes del país. Tú fuiste no solo importante. Fuiste no solo, okay, fuiste no solo importante, Gabriel, fuiste una piedra fundamental en esa construcción. Y no te lo digo porque te quiera, cabrón, te lo digo porque es cierto, porque tú hiciste posible que las cosas sucedieran. Y hoy, mira. Hoy el Seguro Popular o, o el INSABI. Eh, tú eres un caballero de, de la salud y hoy son unos hijos de la chingada. Eh, eh, la otra vez le dije a el que es el comisionado hoy: Perdóname, pero no eres marqués, ni conde, ni duque, ni príncipe, ni nada. Eres un funcionario de la República. No puedes atender el tema de nosotros de manera personal. Me dijo: David, no, usted, usted considera que. No, no considero nada. Afortunadamente no tienes hijos que se estén muriendo de una enfermedad rara. Hoy hacen falta caballeros de la salud. Hacen falta en todos lados, Gabriel. No solamente en el seguro Polinsabi. Hacen falta en el seguro social, hacen falta en el Iste en todos lados. Parece ser que esta generación de caballeros, que es la tuya, dejó a algunos muy importantes que conocen muy bien el tema, pero no son los suficientes como para que esto tenga una ruta correcta de certidumbre. Eh, el día que hablé con tu hijo, eh, la primera vez que conocí a tu hijo, yo no sabía que era tu hijo. Yo, yo sabía que era el doctor Ricardo Cortés, pues hay muchos Cortés, ¿no? Gallo hay uno, pero Cortés hay un chorro. Y entonces me acuerdo que me dijo uno de los funcionarios que estaba ahí, que lo acompañaba, es el doctor Ricardo Cortés, hijo del doctor Gabriel Cortés Gallo. Puta, se me abrieron los ojos. Le dije, a ver hijo, ¿tú eres, ¿tú eres hijo de Gabriel? Sí. Oye, no, pues entonces ya puedo confiar, cabrón, porque si tú eres hijo de Gabriel, ya puedo confiar en lo que me estás diciendo. Gracias, sí. Gabriel. Él, él me dijo, no, yo te agradezco, mi padre eh, sentó un precedente importantísimo. Le dije, no, hombre, no me lo tienes que decir. Si tú eres hijo de Gabriel, ya te creí. porque evidentemente Tú tienes el ejemplo de tu padre, que es un tipazo. Desde ahí nos hicimos cuates y tu hijo me recibe las llamadas, que procuro no hacerle a cada rato para no estarlo chingando, pero me recibe las llamadas y me las contesta. Y eso es amable, muy amable de su parte. Tú, como ya te dije, Gabriel, has sido una piedra fundamental en todos estos esfuerzos y me, y me parece absolutamente eh, que hace falta hacer un reconocimiento a lo que tú hiciste público. Hace falta hacer eso y, y yo me voy a encargar de que podamos hacerlo porque porque salvaste a muchos niños con tu gestión colateralmente, colateralmente hiciste mucho por ellos, directamente hiciste mucho por algunos de los, de los que yo te pedí, y eso a mí, en verdad, me llenó de, de gusto y, y de agradecimiento a ti, a México y a sus instituciones. Tú eres un cuate muy especial. Seguro, seguro tú te acuerdas, Gabriel, de aquel día que te digo que, me, que, te, que tuve el gusto de conocerte, que me dijiste, a ver, siéntate, siéntate, hablemos con calma. Bueno, si lo vamos a resolver, hablemos con calma. Desde ese día, Gabriel, tu gestión, yo soy, yo soy muy quisquilloso con las personas. Soy, soy muy directo, pero soy muy quisquilloso. Y entonces siempre espero que me den eh, la pauta para entender cabalmente que lo que dicen lo cumplen. Y unas horas después de que yo haya salido de tu oficina, me hablaron dos mamás y me dijeron, licenciado Peña, no sé qué hizo, pero ya resolvieron el asunto. Yo te escuché cuando hablaste con quien tenía que resolver el asunto. Y después de meses de no resolver el asunto, estaba resuelto. Esto para mí fue una verdadera eh, brisa fresca, eh, brisa energetizante, eh, saber que podía yo contar con un aliado dentro de una institución tan importante en el Seguro Popular. Y cuando yo te dije que te agradecía mucho que fueras mi aliado, me dijiste, David, yo soy aliado de todos los enfermos. No soy aliado de nadie en especial, soy aliado de todos los enfermos y hago mi trabajo con enorme gusto. Yo dije, bueno, sí, pero tú eres mi aliado, punto, se acabó. Ese momento fue muy importante porque llenó de bendiciones a mucha gente, Gabriel. Hay, hay gente que me llamó para para bendecirme, que Dios lo bendiga. Y le dije, pues, es que se la tendría que pasar a Gabriel Cortés Gallo, porque él fue el que resolvió el tema. O sea, yo hablé con él, pero él lo resolvió. Eh, ¿qué te, ¿Tienes algún recuerdo de esos tiempos en que la Federación Mexicana y pidió un deseo, te estaba chingui, chingui, chingui, chingue para que hicieras algo para todos los enfermos? <risa> Híjole. Mi memoria ya no, es, ya no es muy buena. He tenido algunos problemas de salud y, y, y, y no recuerdo, no recuerdo no te, muchas cosas. No te preocupes, Gabriel. Yo te puedo, yo te, como dicen, yo te puedo dar un empujón. Te voy a comentar <risas> un, un tema específico que tú resolviste. Eh, teníamos un asunto muy importante que resolver para un paciente que había pasado de la edad. Ajá. y me dijiste vamos a ver qué podemos hacer david david no me puedo comprometer porque no puedo ir en contra de la regla de, de lo que está normado no no puedo hacer eso david pero créeme que voy a hacer todo lo posible por ayudar hiciste una triangulación con, con guanajuato con los servicios de salud de guanajuato y nos permitiste llevar a un niño que no era de guanajuato a guanajuato y luego nos permitiste llevar a otro y Guanajuato le salvó la vida. Esos son solo dos casos, dos anécdotas de lo que tú hiciste de manera enormemente generosa, Gabriel. Por eso eres el caballero de la salud. Por eso, para mí es tan importante. Mira, cuando le dije a Héctor Jaime, no, no, Gabriel Cortés Gallo es mi cuate, lo dije con un chingo de orgullo, porque, porque empezó a hablar de ti como es mi maestro y no sé qué tal. Le dije, pues es mi cuate, cabrón, es mi supercuate, Gabriel. Se me quedó viendo así con cara de, ay, sí, sí, es cierto, ¿no? Hasta que te marcó por teléfono. Luego le dije, cabrón, que no me creíste que era mi cuate? No, sí, pero pues lo quería que lo saludaras. Esos dos niños, que son casos específicos de lo que tú hiciste, me, me acuerdo que cuando te llamé, me comentaste lo siguiente, David, no era lo que se tenía que, no era lo, no era lo que está permitido hacer, pero era lo que se tenía que hacer, David. Dile a, lo la correcto. Mamá, lo correcto. Dile a la mamá y al papá que no falten a la cita porque los van a atender, ya los está esperando tal persona, tal doctor. Le salvaste la vida a Gabriel y yo voy a encontrar a esa mamá y a ese papá y le voy a decir, oiga, grábeme aquí que Gabriel le salvó la vida para que él lo escuche, para que, para que él sepa lo que usted le tiene de agradecimiento. Porque en serio, Gabo, cuando me dijeron, oiga, muchas gracias, el señor, que, no, no, espérame. Quien lo hizo fue el doctor Gabriel Cortés Gallo del Seguro Popular. Él fue el que organizó todo este desmadre. Y no vayas a andar diciendo nada, tú nada más vea tus citas. Eso es lo que tienes que hacer. Me acuerdo de eso muy bien, Gabriel. Fíjate Gabo, que. Dime, dime, Gabo. Fíjate que, que eh, cuando hablas del sistema de salud de, de Guanajuato, estoy muy sí. orgulloso de él. Sí. La verdad. Sí. Es, es muy completo. Sí. Es muy eficiente. Sí. Y esperemos que, que, que pueda seguir de esa manera. Seguro, Gabriel, porque lo que hicieron en Guanajuato es darle continuidad a un trabajo bien hecho. No rompieron con el sexenio el trabajo que se desarrolló de antes. Lo que hicieron fue fortalecer lo que ya se había hecho y mejorarlo en parte. Hoy entiendo que, atados a los recursos federales, pues algunas cosas van a ser complicadas pero de que están haciendo todavía el mejor trabajo a nivel entidad federativa, no tengo duda, Gabriel, te lo dice un cabrón que, que está todo el tiempo en, en, en el tema de a ver qué estado está haciendo su trabajo y qué estado no lo está haciendo. Y te puedo decir que el estado que menos está haciendo su trabajo es San Luis Potosí, en este momento, en este momento. Pero hay algunos otros estados que están rompiendo hacia, hacia lo malo, es decir, están quebrando esa línea de ahí, ahí iban ahí la llevaban y otra vez están regresando a temas que, que no tienen que ver con esta situación. Entonces, nosotros, permíteme, Gabo, permíteme. Hijo, estoy en una entrevista, discúlpame, te hablo después. Yo, yo espero, Gabo, tal y como tú comentaste, yo espero que todo esto no se, no se altere en el, en el caso de Guanajuato, porque en verdad nosotros necesitamos que haya más Guanajuatos o sistemas de salud como el de Guanajuato. Mi Gabo, hace rato me dijiste, bueno David, yo ya me retiré. Tengo que entender, Gabriel, que ya concluiste tu vida profesional a partir de que te retiraste. Ya no asesoras a nadie, ya no le das consejo a nadie, ya no nada. No, bueno, eso, eso, retirarse de esa manera es prácticamente imposible, David. Eso, eso. Sí, y te lo digo, ya no Gabriel, doy porque... clases, ya no doy consulta. Bueno, de hecho, yo dejé la consulta, la consulta privada desde el año de mil, del, 2000, del 2002. Uh -huh. Dejé la consulta privada. Uh -huh. y, y, y les dije, dejé la micropediatría <risas> y me dediqué a la macropediatría. <risas> y, y a partir de hace cuatro años... Justamente a fines de mayo me jubilé de la Universidad de Guanajuato y estoy en casa. Yo, yo te, yo pobre te quiero, Marta. No, Pobre pobre Marta. Yo te quiero solicitar, casi casi exigir Gabriel, que, que por favor pongas todo el conocimiento que tienes a disposición de grabaciones específicas, que siembres en cientos de grabaciones todo lo que sabes y conoces para que, estoy seguro, a través de tus hijos podamos seguirlo teniendo, no solo nosotros que somos tus amigos, sino las nuevas generaciones. Porque el conocimiento que tienes no es justo que termine en tus labios y en tu pensamiento. Lo más importante es que puedas trascenderlo a través de testimonio, Tuyo videograbado para que tus hijos lo tengan siempre listo para ponerlo a disposición de quien lo tenga que escuchar. Eso es muy importante, Gabriel. Tú, tú tienes un chingo de conocimiento. Eres, eres una afluente de conocimiento muy importante. Y yo esperaría que entre, entre tus memorias escribas todo eso que tienes que escribir, porque no es justo que tú te lo lleves como tú. Patrimonio personal. Tu conocimiento debe ser nacional, Gabriel. Y lo digo con enorme respeto porque te quiero un chingo, pero tú tienes que poner tu conocimiento a disposición de México. En una, yo no sé qué quieras hacer, pero lo puedes grabar, lo puedes escribir, como quieras. Estoy seguro que todos los días puedes ir poniendo un poquito, un poquito, un poquito y cuando te des cuenta, Vas a decir, puta, con esto ya lleno dos, dos libros completos de 300 hojas cada uno. Hazlo, Gabriel, porque no solo nos va a servir mucho, no solo nos va a servir a nosotros mucho, les va a servir a los que hoy todavía son muy imberbes en la medicina y tienen que entender estos procesos de experiencia tan enriquecedora, Gabriel. Por favor. Hazlo, Gabriel. Sí, por favor, hazlo, Gabriel. Por lo que me acabas de decir, Gabo, debo entender que, como me dijiste, pobre Marta, <ríe> debo entender que estás tiempo completo ya en tu casa. Afirmativo. Tiempo completo, dedicándoselo un poco a tu señora esposa, a tus hijos, a tus nietos. Eh, ya estás de tiempo completo. Eh, así lo entendí el, el día en que charlamos por teléfono y, y te, le dije a tu hijo, en esta entrevista que tuve con él, que a mí me daba mucho gusto que tú ya estuvieras en una época de descanso, que no de pausa, sino de descanso. Es muy meritorio que tú estés descansando en tu casa con la gente que te quiere, disfrutando de tu casa, de tu familia. Y le dije que pues, evidentemente era muy justo porque no solo trabajaste un chingo, no solo lo hiciste muy bien, Sino que con el ejemplo que les compartiste, les regalaste dos cosas a tus hijos. Estoy seguro, no solo a Ricardo, a todos tus hijos. Y cuando me dijo Ricardo, ¿qué es lo que tú entiendes que me heredó mi papá, David? Y le dije, el respeto por tus raíces, el honor, eh, el gusto por tus raíces y dos pares de alas, poca madre, cabrón con las que tú vuelas todos los días a los ámbitos que tú quieres. Puedes alcanzar las alturas que tú quieras. Tu papá te las regaló, cabrón. Y son muy fuertes esas alas. Son muy grandes, son hermosas. Y te van a llevar a donde tú quieras. Eso te regaló tu papá. Ya no le pidas nada. Ya no esperes nada. El, el, el honor, el gusto y el respeto por tus raíces y el par de alas que te regaló, suficiente para que hagas lo que quieras en el mundo, cabrón. Lo que quieras. En ese momento tu hijo se sintió eh, golpeado emocionalmente y, y, y reconoció con lágrimas cuánto aprecia tu ejemplo. Eso a mí me gustó mucho porque pues ese hijo al que yo tengo el gusto de conocer está mega orgulloso de ti, de, tu, de, su, de su mami, de su, de su familia. Está muy orgulloso de todos ustedes. Me da mucho gusto y yo celebro el orgullo que tiene tu hijo de ser parte de, de tu vida y de tu ADN. Y yo le digo, pues ¿cómo no estar orgulloso de ser hijo de un papá como, como Gabriel? Yo estaría igual, exactamente igual. Si soy su amigo y estoy orgulloso, ahora imagínate que fuera su hijo. Es otro pedo. Muchas gracias por hacer eso, Gabriel. Muchísimas gracias. Mi querido Gabo, ¿hay algo que yo no te haya preguntado, pero que tú nos quieras compartir, Gabo? Yo creo que estoy retirado y satisfecho. Yo creo que hice en la vida lo que debí de hacer en la vida. Y tengo mis hijos que tienen mucho campo que, que, que, que, que recorrer. Yo, yo verdaderamente estoy satisfecho. Yo ya hice lo que debí de hacer. Y ahora me toca descansar el tiempo que me quede de vida. Que espero, que espero Gabriel, sea el que tú merezcas el que sea el que el Todopoderoso te regale, porque aquí estamos porque Él quiere y cuando nos vamos porque Él quiere. Pero que el tiempo que te quede, todo el tiempo, todos los años que te queden, seas muy feliz, Gabriel. Que tengas la oportunidad de darle paz, tranquilidad, gusto, amor, felicidad, diversión a toda tu familia, sobre todo a la dama que es tu compañera, que, como me dijiste, casi medio siglo de serlo, se dice rápido, Gabriel, pero en verdad... En verdad es una cantidad para estos tiempos impresionante de matrimonio duradero. Es, es, es impresionante, Gabo. Un abrazo con todo cariño y respeto para tu esposa. Un beso muy cariñoso para toda tu familia. Respetuoso, por supuesto. Para ti, Gabo, mi admiración, respeto, reconocimiento. Y tú sabes tú sabes que yo te digo lo que siento porque no me guardo nada. Siempre soy, como dicen por ahí, un ranchero que nunca salió de Atlacomulco y estoy siempre atento a los cariños que tengo y las amistades que tengo mi Gabo, permíteme por último preguntarte una suerte de preferencias que son muy sencillas en su, en su concepto y en su respuesta Gabo, compárteme el color favorito que tienes me gustan mucho el azul y el negro, pero soy verde. Ok. Soy panza verde y le voy a León. Oye, te, te, te comento que yo tuve oportunidad de saludar a la Tota Carvajal, que es un señor impresionantemente importante. Tuve oportunidad de saludarlo, lo, lo felicité por todo lo que hace. Tiene un negocio allá por, por, por tu tierra y, y tuve el gusto. Fui a verlo porque dije, ah, pues voy a ir a verlo, a ver, a ver si todavía me permite saludarlo. Fue muy amable. Siempre fue muy amable. Qué bueno que eres Fíjese panzaverde. verde. ya cerró su vidrería. Eso tenía, una vidrería. Eso sí, tenía. Sí. Y yo, Mira, no sabes qué gusto me dio saludarlo. Eh, fui un pendejo que no me, saqué, no me saqué. una foto con él. Fui re güey. Pero, ah, pero me dijo, no, pues yo le, le agradezco que usted, que la gente todavía se acuerde de mí. No, don Antonio, usted es una leyenda viva, por Dios santo. Me dio mucho gusto conocerlo. Y qué bueno que tú eres panzaverde. Bueno, el color que más te gusta es gris y azul, pero eres verde. ¿Un número, Gabo? Siete. Yo también, Gabo. Nací el 7 de abril de 1960, <risa> que es un 7, en, en, el, en el cuarto 7 de un hospital. Soy siete. siete, siete. <risa> Fíjate eh, que yo no, no, no, no sé por qué tengo la preferencia por el número 7. Entonces, es que es un pero, número Pero ocho? Pero, pero... Oh, oh. Ya era mi preferido. Y en alguna ocasión se rifó, se rifó un coche y yo me lo saqué con el número 7. Ahí está. Bueno, terminación en 7. ¿Maravilloso le, le, le Maravilloso. le tiro a la, a la, a la lotería, pero nunca, nunca le he pegado a nada. Sí, Gabo, permíteme contradecirte. La mejor lotería de tu vida es tu familia. Ah, claro. Que... No, bueno. ¿Te me me refería a la Lotería nacional. Eso sí, te sacaste <risa> la el que de La que rifa dinero. <risa> Gabo, una manía. ¿Cuál es tu manía? Lectura. Eso es, Gabo. Un gusto culposo. <risa> me, gusta, me gustan los licores. Eso es. Y una ciudad favorita. La ciudad de no me diga, México. Exacto, no me digas León, porque ahí vives. ¿Cuál ciudad favorita? La Ciudad de México. No, la, la Ciudad de México. Gabo, ha sido un enorme, enorme honor que me hayas permitido platicar contigo. Me he sentido muy halagado de poder escucharte tan, tan, tan específicamente, Gabriel Cortés Gallo, el que yo conozco de siempre, tan específicamente el amigo que me dijo, a ver, siéntate, siéntate. Lo podemos arreglar, pero siéntate. Tan específicamente como aquel que me dijo, mira David, esto no, no lo debo hacer, pero es lo correcto, David. Cuando ayudaste a los niños a que se fueran a Guanajuato para que salvaran su vida. Yo tengo como petición que hacerte a ti que esta sea una de las muchas charlas que vamos a tener en el futuro. Porque... Yo gozo mucho de tus conocimientos, de tu experiencia, de tus de, de tus anécdotas, pero sobre todo de el saber que estás todavía ahí, listo, apuntando como siempre con el mejor ejemplo para quien te quiere. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, extiéndele a tu señora esposa mi agradecimiento por aguantarte durante los últimos 47 años y, te, y tenerte listo para celebrar las bodas de oro dentro de tres años. El compromiso es que me invites. Yo llego por allá y te llevo el oporto que tú quieras para que lo, lo, lo disfrutemos juntos, Gabriel. Gracias, David. Gracias por esta oportunidad de platicar, de, comenzar con, de conversar contigo. Gracias por la oportunidad de, de, de saludar a Celia. Eh, no tuve oportunidad de saludar a tus hijos, pero de mi parte, dales un abrazo. Yo les extiendo tu abrazo y... Soy muy muy muy afortunado de tener un amigo como tú Gabriel. Muchas gracias. Y me le dices al cabrón de Héctor Jaime que sí soy tu amigo para que no ande dudando el güey. Por favor, Gabo, te mando un beso de caballero a caballero con todo mi aprecio Gabo. Que Dios te bendiga siempre y que tengas la mejor oportunidad de ser, como decía mi madre, de ser feliz como lombriz. Y luego te mando el libro de la difícil vida de las lombrices de tierra. <risa> Gracias, gracias, David. Gabo. Gracias, Gabo. En 10 segundos corto la conversación. De acuerdo. Gracias, mi Gabo. Estás muy bien. Gracias, Gabo. Te voy a mandar el, el video de tu hijo y, y este va a estar en un lugar muy especial de Pide un Deseo porque tú fuiste uno de los grandes, grandes, grandes apoyos de Pide un Deseo. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. David, a órdenes. Que Dios te bendiga, queridísimo amigo. Igualmente.